2.1, claro. ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatri Fuerza, programa de yeah. PowerCL donde hablamos y comentamos acerca de las noticias de videojuegos que hayan ocurrido esta semanita. Soy Snow, junto a mí me acompañan Tenekani y Metaru. ¿Cómo están chicos? Muy bien, todo bien, bien. Perfecto. muy bien. Aquí. Hoy, buena semana. Buena semana. Oye, eh, recordarle todos a los chicos de que eh, pueden ver nuestros videos en YouTube, porque es muy posible que este video salga horrible. <ríe> eh, tengo tengo oh. un problema de conexión una vez más para va variar. Así que, donde nos puedes ver íntegro y en mejor calidad, siempre va a ser en nuestro canal de YouTube de Power.cl. Mm. Donde te has subido todos los capítulos y trataré de subirlo esto lo más pronto posible para comentar las cositas. Porque esta semanita ya nos estamos preparando para la E3 cine 3 también conocida como la, Not, la E3. Not E3. Perfecto. Para demandar. No puedo sí. esperar a de perdérmela. Sí. <risas> Uy, ya vi todo lo que tenía que ver. No, sí. Y no, si estuvo bueno, O sea, todo partió como muy platillo. Todo, nadie esperaba que tuviera un, una, un inicio tan fuerte como lo que fue el State of Play. Sí, es sí. el primero. Sí, es el primero y en realidad nos sorprendió por las cosas que nos trajo no PlayStation, sino que las compañías de terceros. Sí, eh, de hecho, ¿partimos por eso? ¿Le damos eh, de frente? Dale, ¿Vamos? Dale, dale, sí, estábamos sí, para eso. Ya. ¡Pum! ¡Dámosle! De hecho, démosle, démosle al toque. Vamos a hablar del resumen entonces del State of Play, porque eh, lo primero que vimos en este State of Play <risa> fue que se confirmó por fin lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, que es el remake del Resident Evil 4. La excusa perfecta para que esté desde ahora en adelante en todas las plataformas hasta la Playstation 9 más o menos. ¿Cierto? <risa> ¡Claro! <risa> eh, ese título se va a mantener por eones. Por eones. Lo que sí llama mucho la atención es como el estilo que le hicieron, porque el Resident Evil 4 es como de los primeros... Bueno, es una etapa de transición para Capcom, ¿cierto? El venido el cuadro, es un juego más colorido, es un juego más de acción. Y por el look del remake, por lo menos lo que se vio en el trailer, eh, da cuenta de que va a seguir un poco en la línea de los, de los remakes que han hecho hasta ahora, del 2 y el 3. Más oscuro, más realista, más denso, por decirlo de alguna forma. Esperemos que siga un poco en esa línea porque a mí por lo menos me gusta, me agrada. Eh, no se ve tan colorido, de hecho, se ve bastante más oscuro. No muestran la cara de Leon hasta el final del remake, de hecho, mm. o sea, del, del trailer del, del trailer. remake, de hecho. Así que, eh, sí. bueno, R se ve bacán. Sí, se ve ahí, bacán. para el, la gente que le gusta un poquito más los tecnicismos, el Resident Evil 4 está hecho con el mismo motor que han hecho los remakes del Resident Evil 2 y 3, que es el RE Engine, y que también se sí. utilizó para el 7 y el 8, el Village. Sí, de hecho, digo, a mí me llamó mucho la atención, el otro día estábamos hablando de esto con mi pareja y me decía, yo pensaba que el RE Engine era por Resident Evil, pero no, se, se llama Rich for the Moon Engine, algo así, por eso es RE. ¿En serio? Algo. Yo pensé sí, que era por Resident sí, siempre Evil. Siempre pensé que era Resident Evil Engine. <risa> o sea, siempre pensé que lo, que era Resident... los Uno de los primeros títulos más notables que, que lo que lo usaron fue precisamente Resident, Resident, Resident Evil. Evil. Mm, o sea, sí, claro. Hacer la, la pero, sí. pero, pero, pero... Después cuando tú te das cuenta que en qué otras cosas le han, han usado el motor RE Sí. Es que... que ahí lo, sí, ahí lo va a mencionar. Sí, ahí lo va a mencionar. Es porque sí. estamos teniendo... O sea, en realidad ya se sabe. Ya se sabe. Ya, ya es conocido de que el motor RE, que es el mismo que usaron para esos juegos, también fue utilizado para Street Fighter 6. Y por sí. eso es que Street Fighter 6 tiene estas visuales que son las que se mostraron inicialmente en este teaser con... Con mucho más detalle a nivel de piel... De musculatura... Mucha más expresión de cara... Etc. Claro... Ahora... Exacto. Ahora, Oye, perdón... pero Yo no sé qué tan oscuro... Puede ser Resident Evil 4... Ni qué tan centrado... En, en como la trama... O el setting... Pueda ser... Siendo que Resident Evil sí, 4... Como que dejó de ser como una película de horror... De, de cine B y pasó a ser más como una película de acción de B es como una película de Steven Seagal sí, mm. sí, sí. El, claro el 4 el fue como el, el gran giro que le dieron a la saga y que después pues, se vino incrementado con la temática de acción el, de lo que fue los sucesores, que son el 5 y el 6 claro, claro, ahí el 5 y sí, el 6 de hecho seis, no cuatro, sé si vayan seis. a poder hacer remakes de no sé si vayan a poder hacer remakes del 5 y del 6, porque ya eso es derechamente Misión Imposible, ¿cachai? Del sí, 5 es... es posible, del 6... El 6 es arreglable. Sí. El 6 lo sacarían sí, para arreglarlo. Claro. No, pero igual, eh, a mí, voy a ser súper honesto, a mí me extrañó mucho que saltaran directamente al 4 y saltaran el Code Verónica. Sí. Eh, pero ¿no hay un remake de ese para pa no. PC Vita? No. No, que yo sepa, ¿no? No, no por, remake, pero no. no. Pero... Estamos hablando cuando hablamos de remakes de Resident Evil estamos hablando del remake del 2 del 3 y ahora del 4 ah, claro, claro. dentro de este motor nuevo sí, sí ahora, yo creo que de todos esos juegos el que realmente necesitaba un remake era precisamente Code Verónica porque Code Verónica es, es es el punto intermedio entre lo que fue Resident Evil 3 y Resident Evil 4 claro. un motor completamente 3D con una cámara en eh, tercera persona etcétera claro Entonces, es, mm. es interesante, pero creo que casi es porque Code Verónica es como el, el hijo no deseado de la saga de Resident Evil. Sí, o puede sí. ser que sea muy Ander también. No, más que Ander, es que pasó muy, muy bajo perfil cuando estuvo en la, en la saga y muy pocos fanáticos, salvo que estuvieras muy metido en la escena, eh, tienen contexto del Code Verónica. Eh, yo creo que lo claro. ayudó, ayudó mucho al hecho de que no es no es una secuela enumerada. Claro. Que lo que le pasó sí. a otro a otros spin-offs, como por ejemplo el Gun Survivor, o al... ¿Cuánto se llama? Incluso al Chronicles. A pesar de que es súper popular, la gente como que disasocia el sí. hecho de que son parte de Resident Evil. Claro. Es lo que pasa con el Kingdom Hearts también. No, Kingdom Hearts... Es un lo... <risa> problema aparte. Oye, pero eh, no hay fecha de lanzamiento, solamente hay... Sí, hay, sí, sí hay. Así. Ah, sí, sí hay. 24 de marzo del sí. 23. Y es súper fácil asumir de que esa fecha no se va a cumplir porque claramente no poner... Ya hemos aprendido muchas veces que ponerle una fecha de lanzamiento, a menos que esté saliendo en el próximo mes, es mala idea. Mm. De todas sí, maneras sí. Es... Muy posiblemente se corra y que para... Mm. Mediados, pero pusieron esa fecha porque es la misma fecha que salió el Resident Evil 8. Mm -hmm. Es como mm -hmm. que ese es el mes no. que salen los Resident Evil actualmente. Ya, yeah. claro. Entonces están apuntando ahí. Bueno. A, a, ahí a que sobreexploten a los sí. trabajadores es otro cuento. Vamos a hablar ahí Bien. cuando tengamos información sí. de repente. Lo único que a mí me faltó escuchar en ese trailer es el doblaje. Horrible en español. Sí. Irán sí, a rehacerlo. No, mantendrán las voces. La, la, la, no. la no, yo, yo creo el... que lo van a rehacer. No, sé, no aprobé que lo re. Va a ser una sensación. Más que el ambiente, más que la presentación visual. Yo no escucho detrás de ti, imbécil. Sí. Yo, yo creo que se va a sentir muy extraño. Sí. Sí, se supone que es español, Cojonudo, pero Eh. Eh. Eh, precisamente. <risa> Oye, para seguir con, con el resumen, eh, uh -huh. tenemos más noticias de Resident Evil. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, en el State of Play anunciaron varias cosas que eh, se están trabajando para eh, PlayStation VR 2. Que uh -huh. bueno, es como el VR de ahora de la Play 5, ¿cierto? Sí. Eh, la experiencia de VR de la Play 5. Que es eh, se están trabajando hartas cosas. Mostraron varios trailers entre ellos. Lo primero que mostraron por tema de continuidad fue que el Resident Evil Village se está trabajando para eh, VR. Y lo que mostraron es realmente una adaptación. No es simplemente como una... No, no es como... Ok, tenemos el mismo juego y ahora se juega en VR. Sino que eh, lo están adaptando precisamente para VR como corresponde, se supone. Así que se ve muy bien. Eh, eh, también anunciaron un The Walking Dead para VR. Que se llama The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2. Chapter Eso fue muy, chapter no, no Eso fue muy raro. A ver, sí, porque no esperaba ver más juegos de The Walking Dead ni algo de The Walking Dead en sí. Además que ya llevamos con este tres juegos de zombie al hilo en la presentación. <risa> y vienen más, y vienen más. Mostraron eh, también que se está trabajando No Man's Sky para VR 2 de PlayStation. Y mostraron una experiencia de Horizon también, que es estaba esto ya está anunciado desde, desde antes, pero ahora por fin mostraron este, esta experiencia de Horizon para VR que se llama Call of the Mountain. Además, anunciaron actualizaciones para el Horizon Forbidden West, que es la segunda entrega del juego, el segundo juego canon, digamos, de la, de la franquicia. Anunciaron New Game Plus y algunas actualizaciones de, de optimización y ese tipo de cosas. Y el no si no me equivoco Sky salió BR al mismo tiempo también. que el State of Play. ¿Qué y cosa? El no Man, y el No Man's Sky VR también que va a salir para Play 5 para el PS. Sí, de... lo, lo, ¿Lo había dicho? Ah ya. ¿O no se colgó? Dije, no. Ah, sí. Sí, no dije nada. Yeah. Uh -huh. Bueno, entre las cosas que anunciaron para la para el Horizon Forbidden West está el New Game Plus, está un, hay un modo ultra difícil y la posibilidad de redistribuir, redistribuir los puntos de habilidad. Uh -huh. Si no me equivoco, esto salió al mismo tiempo que el State of Play. Lo dijeron así como sí. sale hoy. Sí, sí, sí. Así estaban ya, dentro de lo ya mismo. Es que justamente estaban mostrando el VR y después anunciaron esa parte del New, new sí. Mode y, y fue como... Ah, ya, ok. Entonces como que se enredaba sí. un poquito en qué contexto se movía sí. eso. Exactamente. Bueno, una de las, de las sorpresas eh, fue el siguiente anuncio del, del evento porque se anunció eh, Spider-Man Remastered, el de Play 4, el, Spider el Marvel Spider-Man Remastered, con port para PC. Nunca escupa el cielo. Para PC. <ríe> sí. Eh, esto está anunciado decirlo. para el 12 de agosto. Y va a estar disponible tanto en la Epic como en Steam. Sí, y, y conste que es la edición remasterizada. Bueno. Sí, creo que si no me equivoco, tiene, viene con los DLC y todo. Mm. Sí, así que puedes como... jugar con Mike Morales o con Tom Holland claro. No, pero este, este es solamente el uno, no, no, no viene con el Mike Morales Es que conste que es, pero... puede ser con la aventura del DLC, por eso de mismo digo Ah, yeah, yeah. Bacán. ya, ya Ya, que el siguiente que mostraron en el evento fue el Stray, eh, que había estado en las sombras un buen tiempo eh, se había anunciado hace bastante tiempo Y no habían mostrado nada hasta ahora Y viene con eh, Plan para PS Plus Eso quiere decir que el juego va a estar Gratis para la gente que tenga el PS Plus eh, Si no me equivoco El extra y el premio mm. sí, eh, Está, está sí. bonito el juego, hay que decirlo Sí, se sí, ve súper bonito sí. oye, una, pregunta, oye, una pregunta Para la Fanny ahí en producción Ahí en, lo, en los controles <risa> ¿Qué opina de Stray? ¿Eh, ¿Mejor juego? ¿Mejor juego? Ahí la voy a consultar. Eh, funny Consulta por Nintendo acá. Decir que ¿te gustó el Stray? ¿El juego del gatito? Sí, mucho. El sí. juego del gatito. Mucho, mucho. Mucho. <risa> <risa> mucho, mucho. Perfecto. Bueno, el juego, el Stray sale el 19 de julio de este año. Eh, sí. Y como había dicho, sale, va a estar gratis para los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium. ¿Será posible que, eh, haya, lo eh, sí. que hayan retrasado su lanzamiento debido al PS Plus? Es posible. Es muy posible. Capaz que sí. Mm. Capaz que sí. Capaz que hayan dicho... Eh, sí, sabéis sí, es que lo queremos incluir en los planes nuevos, así que atrasenlo un poquito y lo sacamos con eso. Mm. Eh, lo siguiente que mostraron era lo que hacía referencia antes, que es otro juego de zombies. Esto es de Callisto Protocol, que aparentemente es un juego que está desarrollado por antiguos developers del Dead Space, ¿no? Sí. Mm, sí, de hecho, tiene de hecho, un Virginia, aire muy similar. La historia de ese juego es como, wow, no vamos a tener nunca más un Dead Space, así que vamos a hacer nuestro propio Dead Space. Y un poco más tarde se anuncia un Dead Space. Pero igual, falta muchísimo para que salga este remake de Dead Space, así que esto cae súper bien acá, no, no es ni siquiera competencia directa. No, no, no, no. la verdad es que se ve muy bien. El trailer encontré que era un buen trailer. A pesar de que ya era como el quinto juego de zombies que mostraban en, la, en el City of Play, pero igual se veía bien. Claro, como que estuvo un poquito ¿Sí? cargado de la temática. Sí. sí. Quiere, quieren volver la, la, los, juegos de, los juegos mata zombies quieren volver. Quieren volver. Claro. Sí. <risas> bueno, Lo siguiente que se mostró fue una sorpresa, porque esto no cachaba a nadie que lo estaban haciendo. Y es un juego que se llama Roller Drone, que es una especie de mezcla como entre... Tony Hawk y. ¿Cómo se llama este juego de, de disparos? Como en cámara lenta, el Hot. Hot, no sé qué. Ah. Pero bueno. Ya. Yeah. Se, se ve interesante. Tiene una estética mega retro. Yo cuando salió pensé que era como una especie de Jet Set Radio o algo así. O el juego este de Jet Set Radio que están trabajando nuevo. O el Cyberpunk. El Cyberpunk. Pensé que era eso, pero. Porque tiene una estética parecida, la verdad. Tiene una estética bastante parecida. Pero, claro, esto es un juego aparte. Se supone que es de skateboarding con combate sí. dinámico. Sí. Roller Drums, ya. Yeah. Sí. Eh, a, yo pensé al inicio de que estaba haciendo como... No me dije, Jesse Radio, pero... Ahí cuando empezaron a mostrar más detalle como que cuando fue... Ah, que se ah, era, dije, no, se están agarrando tiros. No, esto no es Jesse Radio. Sí, sí, sí. Están agarrando a balazos, así que no. Este no. es Jesse Radio, pero en Latinoamérica. Claro. <risa> <risa> claro. Bueno, el juego va a llegar a PlayStation 5 y Play 4 también, el 16 de agosto del 2022. Mm. Muy bien. El siguiente juego a mí me llamó mucho la atención, porque es eh, una cosa rarísima. Es, <ríe> es un juego que, según lo que... Lo, como lo, lo, lo, lo marquetearon en la cuestión, es una especie de mezcla de JRPG de acción con Dating Sim. Ya. Es eh, un juego que se llama Ether Knights. Eh, mostraron ahí el trailer. Obviamente, un juego muy con estética de anime. O sea, in, in, in es anime. estética de anime. Eh, juego de juego. Eh, y me llamó mucho la atención que, justo en, en, creo que el día siguiente, eh, me apareció en Facebook que alguien, tenía, alguien le había dado like. Así como un post del desarrollador y decía que estaba muy contento porque no sé, era como de estas típicas historias de que había dejado su trabajo formal hace como dos años y que estaba trabajando en esto y ahora que por fin estaba saliendo en en el State of Play, así que bacán no sé, si, no sé si esto cuenta, contará casi como un juego indie no, no ahí no, no cacho bien como es muy posiblemente es sea tema. doble A más que indie claro, es como un doble A? es como lo que pasa con, cuando eh, playstation bueno, si está en el State of Play de Playstation es porque Playstation le puso plata al juego claro, directamente claro. ¿cachai? Eh, pero, ¿no es un juego japo. no eso es lo que no. más me llama la atención. Creo que... Que asumí que era el típico juego Japo, Bandai Namco, que, <coughs> que nadie cachaba, que estuvo escondido en la PC Vita, que lo jugaron tres personas, no, es un juego que sí. Es un... un loco porque le gustaba la estética de anime, hizo es un juego de 18 sim con RPG. Mm, sí, sí. Eh, sí. Ahora lo bueno, bueno y, y ahora lo bueno. Ahora eh. se viene, se viene lo bueno porque tengo más de una noticia sobre esto porque en la semana pasaron cositas además pero eh, el segundo bombazo técnicamente porque el primero fue el Resident Evil 4 fue eh, Street Fighter 6, hemos de decir que pues, Playstation está muy ahí encariñado con Capcom parece Oh, está pagando pero este bien. trailer por <ríe> fin nos muestra gameplay y nos mostró cosas que yo creo que nadie se esperaba entre ellas eh, que va a tener un hub online muy cool que fue la última parte del tráiler eh, mostraron eh, por fin eh, la, los combates ¿cierto? porque esto como bien venía, venía diciendo el Metaru antes, está hecho con el engine nuevo que se está usando para los remakes del Resident Evil, para los Monster Hunter, para todo así que tiene una estética muy muy muy distinta a los previos juegos que eran el 4 y el, y el 5 de Street Fighter sí. que tienen una estética bastante similar entre los dos ¿sí? como que eh, eh, mostraron el el motor se asimila más a lo que fue el 4 que el 5, pero con la personificación de cómo estaban los personajes basado en el 5. En adelante, porque igual se no, ve. o sea, un, hay, un avance, sí. hay un avance en historia. Sí, y, y por algún momento, inclusive el trailer eh, se veía como si fuera un Final Fight o. Sí, o Creo este que tipo de aventuras. Sí, la gente estaba hablando de que se parecía un poco al Def Jam, creo. ¿no? <risa> claro. Eh, pero aparentemente va a tener un modo eh, single player como de historia. Además, da la sensación de que va a ser como que los demás... Bueno, el, este personaje que sale en el primer tráiler peleando con Ryo, que es Luke. Sí. Aparentemente como que uno va a entrar en el, eh, a jugar con él en, el, en este modo single player y como que uno va a ir adquiriendo la historia, conociendo a los demás personajes y eso. Eh, son las conjeturas que hay de momento. Está muy centrado eh, en una estética hip hop, cosa que la gente decía que era, era muy buena idea, porque eh, no sé si la gente habrá visto el, el, el stream que hice con la chiva el otro día, pero hablábamos de, la, de las cualidades musicales de los juegos. Eh, y hablamos por ejemplo de que Mortal Kombat 11 es como que no tiene, los Mortal Kombat en general no tienen como una identidad musical muy definida, tiene una identidad musical como muy neutra muy de orquesta Hans Zimmeriana, gacha, y cosas que es como muy está salvo, como eh, salvo, salvo por el tema de, de Mortal Kombat que es el que todos conocen pero que no tiene nada que ver claro. con el juego que no hmm. tiene nada que ver con el juego además eh, pero Street Fighter En el Third Strike si no me equivoco Habían adoptado esta estética un poquito más hip hop ¿cachai? Como que la habían explorado con eso ¿Buena? Y ahora es bueno Ver que vuelven a eso y el juego Realmente se ve como que tiene una identidad Muy cool, muy definida Y la verdad es que con el R-Engine Se ve espectacular Además de todas estas cosas que mucha, mucha gente Le criticaba a Street Fighter que no tenía Como una, como una forma de entrada al juego Llegaba y te ponía a pelear con los demás personajes y listo. Tenía como este, foro, este tenía como versus nomás. Entonces el hecho de que ahora tenga como un single player en el que vayas mejorando y que te van enseñando cosas. Es una buena forma de entrar. sí eh, O sea, igual es debatible porque cuando salió el 5. Había muchísimos problemas. Muchísimos. Y iba, sí. iba todo sí. en parte por lo que estaba haciendo Capcom en ese entonces de darle un enfoque a los eSports estamos hablando de 2010, como mediados del 2010 ¿cachai? 2015, 2016 cuando estaba mm -hmm. todo el boom de los eSports y todo el mundo, todo tenía que ser eSports y todo tenía que ser versus en línea exclusivamente y el problema de la claro. 5 Fighter V mm -hmm. cuando, lanzó, cuando se lanzó es que primero eh, tenía, habían problemas de eh, conectividad claro que la selección de personajes era muy chica que no había nada que hacer si no estáis conectado a internet. ¿Te das cuenta? Los mm -hmm. diseños de los personajes realmente eran muy cuestionables. ¿Te das cuenta? Sí, totalmente. Se, hay, hay, hay, son muchas cosas que pasaron para que el juego finalmente, después de cinco años, se convirtiera en un en un, en un producto que era, valía la pena. Pero de nuevo, claro. no, cuando, por ejemplo, cuando muestran este modo single player en Street Fighter 6, donde literalmente vas a ir a pelear a la calle. Y vas a como construir tu personaje y vas a tener como toda esta aventura. Eh, yo creo que eso es mucho. Al final estuvimos viendo que tiene una mejor recepción. Explorar este universo. Que lo que fue esta como aventura cinemática que trataron de hacer como Street Fighter 5 Que en realidad cuando trataron de tomarse, hacerle sentido a una historia que nunca tuvo ningún tipo de peso. Y convertirla en algo serio y con consecuencia. Como que de verdad no... Chico. No había nada, ¿cachai? No, no había un aliciente. Y no era algo que tú dijeras, wow, ojalá poder, poder jugar Street Fighter 5 para ver el modo de historia. Porque, por ejemplo, después no. cuando salían todos los DLC, eran como, tenías que pelear cinco veces para desbloquear dos trajes y te recibían con un cómic al final. ¿Cachai? daba mm. DLC. Mm. Y nada más. ¿Por qué no? Chimo, no, igual, porque no... Chivo, no, igual... Viene, y... Era plata perdida. Chivo. No, pero igual yo creo que los, el fan de Street Fighter, más que. Bueno, digamos, el Mortal, el Mortal Kombat, por ejemplo, tiene un modo de historia que es bien básico. Es súper, súper, súper, súper básico. No. Pero que por lo menos te da un poco más de cuenta. Pero, difiero. Yo creo que el, el, uno de los grandes. Uno de los grandes puntos fuertes que tiene Mortal Kombat hoy en día es el modo de historia. Pero no estoy diciendo no, que no, sea no, se no, malo, estoy diciendo que es básico es que a modo de presentación y a modo de narrativa Street, de, yo, yo, yo todavía me acuerdo que hay gente que dice que el Mortal Kombat 11 es la mejor película de Mortal Kombat que se ha hecho Sí. pero no es, mismo, no es lo mismo que por ejemplo ver la, la película de Street Fighter 5 y darte cuenta que es un desastre porque de partidas los que no te gustan, que no te interesan con una historia que no va a ningún lado ¿cachai? y lo mismo mm. pasó con Injustice Injustice de nuevo, también Injustice también tenía una buena historia y aparte de ir un buen juego, debatible, claro debatible. Mm. ¿Sí? Pero en fin, oye, sí. pero eso no es lo único que pasó con Street Fighter 6. No. ¿Queréis que hagamos como un entre paréntesis ahí? Sí, porque realmente lo que pasó fue el mismo día del lanzamiento, horas después sí, del de lanzamiento. Sí, fue, fue como una hora después, una hora después. Un. un... Eh, un una hora de... después de este vamos a seguir hablando después de, que, de otras cosas que se anunciaron en, eh, en el State of Play pero vamos a centrarnos un poco en Street Fighter porque literalmente una hora después del, del stream del State of Play eh, o creo que incluso mientras se estaba haciendo, no sé fue una cosa muy rara, se empezaron a filtrar cosas del juego entre ellas el roster completo de personajes que todavía no está claro todavía no está claro si van a ser los personajes del juego al lanzamiento o en DLC, o incluidos DLC o por lo menos los primeros DLC Muy posiblemente sean de lanzamiento Probablemente sea de lanzamiento porque como sí. decía Metaru hay una, una de las cosas que se le criticó mucho al Street Fighter V fue el pésimo roster que tenía de inicio eh, y este roster que que está filtrado que ya además eh, Capcom salió a, a decir efectivamente, ustedes vieron algo que no tenían que ver, pero bueno sigamos para adelante <risa> Sí eh, cosa, cosa que da cosa que da a entender que la filtración es verdad además sí eh, cosa que da a entender que la filtración es verdad entonces este roster la verdad es que está muy bueno los diseños de los personajes ya de los pocos personajes que se habían mostrado aquí chun lee Ryu eh, Luke y el otro personaje nuevo que se llama eh, Jamie Jimmy. Jamie eh, Jamie Jamie es que creo, creo que es asiático creo Jaime. que no porque sí. al principio pensé Jaime <risa> pero creo que es Jamie sí es Jamie Jamie, Jamie, <risa> eh, Jamiado el, el diseño de los personajes ya en el tráiler Ya era bueno, y lo, los diseños de los personajes Que se filtraron, entre los que está Kyle, está Kami, está y Honda, están, bueno, los World Warriors Principales, eh, y hay algunos Personajes nuevos también, de hecho hay un personaje Mexicano también, que eh, ¿lo, ¿Lola ¿sí que se llama? ¿Lili? Sí, mira, de, dentro de los personajes Que se ve que vuelven, está Ryu Ken que estaba en modo vaguito, Ken, sí. Sangef, Dalsim sí. y Honda eh, Blanca, Gail, Chuli, Kami, DJ, Rachid, Yuri, Ed, Yakuma. Y entre los nuevos se encuentran sí. Luke, Marisa, Jamie, que es de Hong Kong, Mimi, Lily, JP, Kimberly y Aki. O sea, como los teletubbies, Mimi, <risa> Lele, <Sí. coughs> poco. Claro, po. Eh, y obviamente la gente empezó a volverse loca con la filtración. Porque, bueno, además se mostró un poquito. Hay un poquito de, de la selección de personajes que yo vi hoy día. Porque no quería ver la filtración, pero como íbamos a hacer el programa fue como ya voy a ver todo lo que hay no. <risa> <más." risa> hay un poquito de la pantalla de selección de personajes en las que se pueden ver, ver los modelos ya renderizados de estos personajes. Claro. Eh, esto no tiene fecha de salida, ¿cierto? No, aún. no está, está anunciado para el año que viene. Sí. Pero pero claro, se ven ahí algunos de los modelos de los personajes. Eh, y la verdad es que se ven muy bien los, los rediseños. A diferencia del Street Fighter V, en la que precisamente se criticó mucho el rediseño, se criticó mucho la, la historia por la que pasaban los personajes. En el caso de este juego, la recepción ha sido maravillosa la gente está muy hypeada con cómo lo diseñaron los personajes este, las conjeturas que se están haciendo sobre la historia que puede sí. haber pasado a cada sí. uno de los personajes por qué por ejemplo mm. este, Cami se ve así si quieren ver, busquen mm. las filtraciones claro. que no sé si las vayamos a poder mostrar pero sí. por qué Kami se ve así por qué Ken se ve así de hecho ahí salió un montón de memes de Ken de, sí. de que se divorció de que invirtió en criptomonedas <risa> y quedó en la calle no sé, está lleno, estoy lleno. <risa> Sí. Lo, hay mucha lo, idea. lo que sí, dentro de las filtraciones que se habían dado, también se dilumbró que iban a tener un modo simple para los controles. Esto, justamente, para sí. acercar al público más casual que encontraba que el, los combos que se realizaban en Street Fighter, lo, los controles, estaban muy complicados y estaban siendo muy orientados para la gente que compite, justamente en, en, en la escena fighting. Claro. Entonces incluyeron este modo Que es similar al del Mortal Kombat Para poder aplicar los combos Solamente aplicando con los botones LR Y, y salen automáticos Yo creo que Capcom se tiene que haber dado cuenta Que el hecho de que un juego Esté en la E3 Y que tenga una escena competitiva fuerte No quiere decir que el juego vaya a vender mm. ¿Cachai? No es lo mismo Que yo creo que justamente yo le pasó que... a Street Fighter V Que se veía que no era un título para la gente que quería participar en la escena o que quería entretenerse un rato y no sabía cómo claro entonces bueno y además que Street Fighter tiene una fama Gacha tiene un prestigio, entonces el hecho de que no se pueda renovar el público y como entrar en ese círculo es complicado también mm. en cambio esto se ve se ve pero excelente y bueno, como decía, salieron algunos desarrolladores, entre ellos eh, creo que el productor del juego Salió a decir que bueno La gente había visto lamentablemente esto Y que Que nada que voy pues Hay que seguir para adelante Y hay que tener en cuenta Que probablemente bueno, una de las cosas Que se está diciendo Es que Mucho de lo que tiene que ver Con el marketing de un juego como este Que está tan basado Alrededor de los personajes Es que Habiendo eh, habi O sea, estando esta filtración Muchos de esos esfuerzos de marketing Se van a ver Mermados Porque ya no va a ser una sorpresa Que va a estar Gael, ya no va a ser una sorpresa que va a estar Cami, ya no va a ser una sorpresa que va a estar Rashid, ¿cachai? Entonces, el marketing va a tener que... Sí, el marketing va a tener que ir por otro lado. Sí, va a tener que justamente empezar a preparar los DLC. Sí, o mostrar más de lo que va a ser el modo historia, mostrar más de lo que va a ser el gameplay. Va a tener que diversificar un poco los esfuerzos de marketing. Eh... Bueno, volvemos al State of Play Porque nos quedan igual algunos jueguitos Se mostró eh, Que Tunic va a llegar a Playstation En septiembre, este juego, si no me equivoco No había estado en su forma completa Habían sacado como un, un Una beta, ¿no? Sí, mira eh, Actualmente se encuentra disponible En Xbox, y en Xbox Series X Y en PC Así que pierde mm -hmm. la exclusividad solamente Ah, ya, ok, entonces estaba la versión completa. Ahora sí. va a, a estar el mismo juego, pero en, en PlayStation. Claro. Que va a salir el 27 de septiembre, tanto en Play 5 como en Play 4. Sí. Y me alegra de que salga para PlayStation porque sí. es muy buen título. Sí. Uno lo Super, mira al inicio superbueno. de que es simplecito, pero no. Es un juego sumamente eh, orientado a la gente que es fanático del Zelda, porque mecánicamente sí. es similar, pero en cuanto a trama y en cuanto a la dificultad no es para mirarlo en menos no porque sea bonito no. No, quiere decir que no, que sea simple Sí, bueno otro juego que se mostró fue el season a letter to the future eh, que la verdad es que el arte es muy lindo es un juego ya obviamente este tipo de juegos son mucho más narrativos y eh, llegaría en otoño a PlayStation. mucho más de esto no se, no se mostró pero el trailer está súper bonito así que les recomiendo que si les interesa vayan a chequearlo, va a llegar tanto a Blade 5 como a Blade 4 y el tercer bombazo del el State of Play y qué esperábamos que esperábamos <ríe> en realidad que se mostrara algo, ya teníamos no la esperanza porque ya hace rato que no se veía nada de este juego mm. es el Final Fantasy 16, se mostró por fin eh, más imágenes, más trailers eh, lo que sí, lamentablemente, estaba la idea de que este juego podía llegar a salir este año, pero no, obviamente lo, lo anunciaron formalmente para el verano del 2023. Verano de, obviamente, del hemisferio norte. Mm. <coughs> Ahora, en, en lo que. ¿qué, ¿Qué se puede decir desde el punto de vista de un fin, fan de Final Fantasy XVI? Se ve muy bacán. Obviamente, se, se da cuenta de todo un montón de cosas que se venían diciendo. Hay un poco de preocupación. Eh, en cuanto al gameplay del juego porque se ve que el juego está basado obviamente en la, mucho en las invocaciones de hecho una de las cosas que estábamos conversando ahí con Pato el día que fue el stream ahí por chat de, de Twitch precisamente fue que eh, se ve como que los personajes, las invocaciones van a ser como avatares como que se, se ve como que hay una cosa bien interesante con eso pero el único ju eh, personaje jugable que se ha mostrado hasta ahora es ¿cómo es que se llama, Clive que es el, el personaje que han mostrado sí eh, en todos los trailers y en todo, en todo momento se ve que está jugando con él ahora, eso es un poco preocupante porque en, en términos de Final Fantasy siempre ha habido una parte siempre ha habido una parte y ya se está hablando de que el juego en términos de gameplay, de batalla y todo eso se parece mucho al Devil May Cry, entonces eh, si, se, se, si se vuelve a centrar mucho como en un single player, pero de un puro personaje, no sé, complicado. De hecho, el, el Final Fantasy XV bueno partió siendo un juego en el que había una party, pero que solamente podía jugar con Noctis y uno de los DLC fue que ya podía empezar a rotar de personaje, mm. que este, no fue una decisión muy, <coughs> muy bien vista. Eh, creo yo, a pesar de que a mí igual me gustó un montón el Final Fantasy XV, pero eh, es lo que digo, eh, uno espera que con Final Fantasy haya una especie de party, ¿cachai? Una, una especie de party que va a ir rotando entre personajes, de que vayan varios personajes como, eh, eh, digamos, experimentando la historia contigo, ¿cachai? Mm. Es una cosa, es una marca de JRPG. Sí, mira... Entonces, Yo creo no es que raro. más detalle lo vamos a ver cuando ya esté cerca de la fecha de, de lanzamiento del juego O por lo menos cuando ya tengan un anuncio oficial de, de mostrar detalles, Porque et, esto lo, lo hacen en stream separado de Square Enix sí. Donde muestran más detalles. Eh, pero claro, tal como mencionas eh, Se nota de que la, la mecánica va a cambiar completamente Está muy orientado como fue el Final Fantasy XV y que al final es un hack and slash, más que otra cosa. Sí, y, es un hack and slash. Y, y claro, que personifican al final los personajes, los avatares de, lo, de las invocaciones. Entonces al final, sí. vamos a ver más detalles cuando ya estemos cerca de la fecha, que ya va a ser para el lo verano del sí, 2023. Lo que sí mostró, sí, verano del 2023, lo que hicimos sí mostró Square Enix, que fue en Twitter... Eh, fue eh, parte del equipo de desarrollo que está trabajando en Final Fantasy XVI algunas de las sorpresas eh, fue, bueno, una de las razones por la que se siente que, se siente derechamente que esto es un juego muy Devil May Cry es porque hay gente del, de Capcom ex Capcom, que trabajó en Devil May Cry trabajando en el juego entonces ya no es, no es solamente que la gente cree que es es, derechamente eh, parte del equipo de Capcom y sus influencias Digamos en juegos como de May Cry que están afectando eh, el juego. Hmm. Y por otro lado, el. Perdón, iba, iba a preguntar. Lo que pasa es que igual me asalta la duda. ¿Realmente la gente quiere volver a un sistema de combate más clásico, como de por turnos? No. No, no, o, no, no. O, o, o, no, yo creo o que... por ejemplo, porque lo que pasa es que personalmente yo creo que el combate por turno es una mecánica que ya está. ¿cachai? Y no realmente no, no aporta, no tiene sentido tenerla hoy en día porque nace como de una limitación de hardware. ¿sí? Claro, tienes, claro, porque no podíamos tener combate en tiempo real. Mm. Después, eventualmente mm. aparecen cosas como el Secret of Mana ¿cachai? que eventualmente pone el combate por turno, pero con, con un enfoque en la acción en donde tú te podáis mover y todo el asunto. Claro. Y, y el género va evolucionando en torno a eso. Obviamente hasta el 10 todavía teníamos y, pues, combate por turno y, y funcionaba sí. y todo el asunto, pero le ponían como stats entre medio como para balancear los turnos, para que no fuera como tan, tan mecánica la cuestión. Uh -huh. Hasta que eventualmente, por ejemplo, ya estamos con un Final Fantasy VII Remake que efectivamente es un juego de acción con menú. Claro, ¿Cachai? claro. y ahora este, y de hecho el 15 creo que también es básicamente dentro de lo mismo, y el 12 también. Del 12 parte esta mecánica, ¿cierto? Sí, eh, de hecho, bueno, en, en, un, en términos de combate por turnos, tú andáis con una parte y tú todo el tiempo jugáis con una parte, uh -huh. eh, uh -huh. en el sentido de que en la batalla entráis con la parte y jugáis con los cuatro por turno, digamos, en el caso del 12. Ya empezaba ahí a jugar con un personaje y va a ir rotando. Es decir, ya yeah. juegas con tu personaje, haces tu acción y rotas al otro personaje y ahí es eh, en tiempo real y hay, digamos, sí. cosas que, que afectan la, la pelea en tiempo real. El 13 es una cosa rara. Es como una especie de, como una especie de combate por turnos también, pero como mucho más, más rápida. Y en el caso del 15... Eh, bueno, Como decía, partimos jugando con un personaje que igual tiene una, la mecánica de, de batalla del 15 es muy entretenida. Y en el caso de 7 Remake, eh, que también es como que jugáis con un personaje, pero va a ir rotando. ¿cachai? Es básicamente esa, esa es la mecánica que yo creo que, que debería permanecer en Final Fantasy en general. Como de tener un personaje central, un protagonista, pero poder ir rotando como en, la, en las acciones eh, y los personajes que podéis utilizar tú me decís pelea. que ahora en el, el 16 va a tener como un bastante enfoque en, por ejemplo, que sea más hack and slash, donde tenéis que evadir los ataques, podéis hacer combos y todo el asunto, ahí como que se borra un poco el tema de que sea Final Fantasy, ¿cachai? Porque igual, eh, a sí, pesar sí. de todo, o sea, tú me decís Dragon Quest, uh -huh. que es como el otro Final Fantasy, ¿cachai? Y es combate por turno y va a ser siempre uh -huh. combate por turno, ¿cachai? Pero, claro. por ejemplo, yo conozco igual juegos que eh, tienen como ese elemento intermedio como el Grandia, donde hay una... Tú, tú te movís por el escenario, ¿cachai? Pero tenés que esperar, ser, tenés que esperar tu turno para hacer una acción. Claro, y claro. Y el momento donde tú realizás esa acción igual impacta directamente cómo se va desarrollando el combate, porque hay un timeline, ¿cachai? Que es como indicando cuándo vienen las cosas. Entonces, igual me parece raro que en Final Fantasy como que se vaya de cabeza a derechamente ser como un juego de acción y no, sí. y, y como que elimine o, o que no se dé cuenta que igual el factor como, más que por legado como de estrategia que había en el combate por turnos, ¿cachai? Persevere más como en el 14 ¿cachai? Mm, claro. Porque puta sí, en el 14 eh, los cooldowns son los que te dan los turnos Claro claro oh, Yo creo que esa es un poco la idea que debería permear yo creo que esa es un poco la idea que debería permanecer eh, y que funciona súper bien en el Final Fantasy 7 Remake. El combate no es perfecto tampoco en el 7 Remake, pero me parece que es como una especie de híbrido que funciona y que se puede ir puliendo como en base a eso. Uh -huh. ¿Cachai? Sí, o sea, eh, yo, creo que, yo creo que va por ahí, pero es que igual es, de nuevo, es como descartar todo eso. Es uh -huh. algo que otras franquicias igual han hecho, porque están los tails de, de Namco Bandai que también... Como que cambiaron todo su sistema de combate primero era como un sistema de combate activo y después directamente es como un combate como muy parecido a lo que es como el final del fantasy star online donde tenéis como acciones que hacer y las acciones tienen cooldown pero tú te puedes mover por todo el escenario Sí. O un escenario claro. aparte donde peleáis, Igual, es... igual hay, juego, hay juegos que lo han mantenido, como decía tú, el Dragon Quest lo mantuvo y lo ha mantenido bien. Pasa que bueno, igual el Dragon Quest tiene como una, un, un público distinto, ¿no? Es una institución aparte. ¿cachai? Sí. Es una institución Quest, a... Y el Dragon persona, persona lo ha mantenido también. Es que eso también. Lo, puedo... lo ha mantenido también. Porque si en persona funciona el combate por turnos pero es que no es simplemente el hecho de que sea por turnos sino que es por el factor estrategia ¿Cachai? Claro. Deja de ser más... Deja de ser menos combate por turno... Y más un tema de estrategia... Como play... Porque en persona, por ejemplo... Los combates por turno... Lo, los combates pueden terminar al tiro... tú ya te peinéis con las mecánicas... Y tú usas eso uh -huh. a tu favor... Pero si no te lo sabís... Te matan en la, en Cualquier mono te puede matar y cagaste... Sí... ¿Cachai? Entonces siempre está Totalmente. esa tensión... Entonces... Sí, pasa que... Eh, bueno, Final Fantasy es un... Es un digamos... Es mucho más cinemático. Tiene, es como otro cuento. Es, sí. es, es otra cosa. Sí. Yo creo sí. que igual eso va a, por ahí va a la mano. Yo creo que ahora, mm. como que ya todo está todo el Final Fantasy, está orientado hacia lo cinemático, incluso más que lo narrativo, sí. como al espectáculo. ¿Cachai? Claro. Que todo, todo, cada cuadro una pintura. Sí, sí insisto. Eh, todo esto yo creo que lo vamos a ver Cuando estemos a puerta del, del lanzamiento del juego Porque yo creo que ahí van a explicar más detalles De cómo se vienen las mecánicas En una de esas, eh, o es un modelo híbrido O tú puedes seleccionar el tipo de mecánica Que tú prefieres Eso sería claro. bueno <coughs> Onda, ¿Queréis jugar por turno? Bacán. ¿Queréis jugar como acción? Bacán. Mm. Yo creo que por ahí va a la mano Yo creo <coughs> no De hecho se supone que el Final Fantasy de Remake Iba a ser así eh, Y... Eh, sí, pero, eso sacaron tiempo, el... claro, pero que al final por tema de tiempo no pudieron implementar ambas mecánicas. Sí, pero se, se supone, todavía no lo sacan, pero iban a sacar como un Final Fantasy VII Remake eh, como de bolsillo, ¿no? Que todavía no, no No tenemos noticias de esa versión. No, que no. era como el juego completo con los sí, DLC y todo. No ojalá se anuncie. Eh, bueno, vamos a la, pasemos del tema del State of Play Y yo tengo dos noticias más Que son rapiditas dentro de todo igual eh, La primera es que Metaru había avisado que iba a haber un, eh, un stream de Sega eh, estaba, Era solo de Sega Japón, si no me equivoco uh -huh. Y este eh, stream que duró una hora y media aproximadamente Fue eh, enfocado a la noticia De que Sega va a estar sacando Una Mega Drive Mini 2 Ahora que es lo diametralmente distinto de la Mega Drive 1, eh, que esta Mega Drive... Que, eh, bueno, estábamos hablando de que la, esta moda de las consolas mini, como que está pasando un poco de moda ya. Pero esta saga Mega Drive Mini 2 tiene la gracia de que va a incorporar juegos de Mega Drive y de CD, ¿no? El, de que son juegos que están un poco en, en, en digamos ya, en, el, casi como en la siguiente generación. Bueno, la lista de juegos que fueron anunciados, de los cuales obviamente solamente hay anunciados 10 oficialmente, de una parrilla total de 50, o sea que faltan básicamente 40 todavía por anunciar. Los que se saben son Bonanza Bros, Michael Taruruto, Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Shining Force CD, Shining in the Darkness, Sleep Hit. Sonic CD, Thunder Force 4 y Virtual Racing, eh, el Virtual Racing. Ahora de estos, los que son de Mega CD son el Mansion of the Hidden Souls, el Popful, el Mail, el Shining Force CD y el Sonic CD y el Sleep Head. ¿Sleep, Sleep Head, Sleep Head, Sleep Head, Sleep eh, Head. Todos los demás son de Mega Drive, pero yo creo que van a ser como una mezcla entre Mega Drive y eh, Mega CD, mm -hmm. probablemente. Sí, de hecho, lo bueno es que igual inicialmente no se anunció que iba a salir de Japón sí, o sea, no se anunció uh -huh. si es que iba a salir de Japón, pero eventualmente durante la semana anunciaron que sí, hay planes de que eh, la consola sea tenga un lanzamiento eh, a nivel global uh -huh. por ende vamos a tener versiones, eh, las versiones localizadas claro. de algunos de esos juegos si es que no, directamente, por ejemplo, en el caso del, del eh, Toruko, creo que se, se llama que es un uh -huh. juego que nunca fue en Japón a lo mejor también va a tener una versión localizada si es que no reemplazada por otro título dentro de la biblioteca de, de, de la Mega Drive. Igual sí, lo interesante claro. de esto es que igual bueno, hasta cierto punto funciona un, me un poco mejor con, con, con el contexto de la, de la consola japonesa. Porque el modelo de esta consola es la que nosotros eventualmente conoceríamos como la Genesis. La que llegó a Estados Unidos y todos lados, ¿cachai? que era como la cuadradita la chiquitita. Es como la, sí. la, sí. la segunda revisión y que en el fondo es para efectos prácticos, es la Mega Drive 2 original, pero adaptarse a un Me acuerdo que la, la primera era la grande, la que tenía el selector de volumen y el jack de audio, etc. Claro. Eh, bueno, sí, hay varios de estos juegos que, si no me equivoco, no, nunca tuvieron traducción al inglés. No, pues porque están, por lo menos esta consola, la, la Mega Drive 2, lo que se anuncia que va a salir para esa, son juegos que precisamente tenían son propios de Japón sí y además que no han estado porteados a otra cosa nunca aparentemente, hay varios de estos juegos que yo leí que hoy en día con el coleccionismo tan, tan inflado conseguirse algunos de estos juegos que anunciaron incluso eh, sí. so, es carísimo no imposible sí. y, y, y, y, sobre todo con consolas como la Mega CD eh, son como consolas que no les fue tan bien entonces no hubo tanta gente en un momento dispuesta a comprar los juegos entonces es complicado conseguir versiones físicas de esas cosas lo cual igual es interesante por dos razones una, la posibilidad de que se salgan juegos que no han tenido relanzamiento en muchísimo tiempo y que están atrapados precisamente eh, va, va de la mano de lo que hablamos en el episodio anterior juegos que nunca salieron de, por ejemplo, cuando hablamos de la posibilidad de un juego, una mini drinkcast, que de nuevo, también hablaron que hay una posibilidad de que en el futuro se pueda sacar una mini drinkcast. Pero juegos que nunca han sido lanzados más allá de la consola. Como por ejemplo, Snatcher. Yo creo que mm. mucha gente no encacha que Snatcher es como el otro juego que hizo Kojima. Que también es muy bueno. Y que nunca jamás mm. han podido volver a sacar. Porque Konami y, y Kojima. <risa> y ahora ya no sabemos si eso va a poder ser posible. Pero eso es una IP que prácticamente es de Konami. ¿Te das claro. cuenta? Eh, claro. Bueno, Sonic CD ya a esta altura va a salir en todos lados. Incluso en el mismo stream jugaron un poco del Sonic Origins, que es la primera muestras de gameplay que tuvimos, Nos mostraron, por ejemplo, cómo se maneja la, el tema de las cutscenes y cómo se manejan las misiones y los challenges que van a haber dentro del juego. Eh, y otras, otras cosas, los RPGs que existen en la Sega CD. No sabemos si van a ver. Contra todos estos juegos de F&B Que están en la Sega CD mm. Porque si bien es cierto no. no son particularmente buenos Son parte de la cultura Del de ADN de la consola Lo cual sería claro. bastante interesante Ver si alguno de esos Por lo menos sabemos que Night Trap En su momento tuvo un relanzamiento Pero no sé si van a sacar Esa versión dentro de la Sega CD Porque la calidad de video que había en esos juegos no te la mejor. Sí. Mm. <risa> Así que ya. hay que ver. ¿Tiene, no sé si tiene fecha de lanzamiento ya. ¿Es para este eh, año, para el próximo? Octubre, en Japón. Ya. Probablemente llegue un poquito después. Eh, pues probablemente llegue un poquito después a Estados Unidos o a Global. Sí. Sí. Bueno, eso sería por el lado del de anuncio de Sega. Y por último, tenemos un anuncio más cercano a casa. Que es que pokerus lanzó su disco de Lo-Fi Segunda parte Por fin Por <risa> fin El primero el es primero, el más Creo que es de los discos más exitosos que tiene Por lo menos en plataformas digitales Así que que hagan que haya hecho el segundo El Lo-Fi 2 Up Tiene eh, bits de juegos como Pokémon Zelda Undertale Genshin Impact y mucho más Está en Bandcamp, YouTube Y pronto va a estar en Spotify Así que chequenlo cuando puedan bueno mm -hmm. Oye eh, aprovechando de leer los comentarios, eh, San Juan dice: Los FMB son obras de arte. Ahí <risa> <risa> justamente estaba comentando. Muchas gracias, San bueno, Juan. Chan decía: eh, Qué modo indigente estábamos cuando estábamos hablando de Street Fighter. Sí. Y eh, saluditos a Katmin que nos empezó a seguir. Muchas gracias. Que estamos metidos llenos de noticias. Sí. <risa> sí. <risa> Dale. Entonces, ya con esto, ya, sí ¿la pase a yo, Metaru. Yo estoy listo. Vale. Ah, ¿yo? No, profe, póngame el 1 y qué wea. No <risa> pero la, la cartulina, Metaru. <risa> ah, ya. Bueno, voy a partir con una noticia que me instantaron en la pauta y que yo había olvidado completamente mi mente. Pero después me la fecha y dije, wow, 6 de junio, 6 de junio. ¡Ah! Ya, sí, efectivamente mañana, mañana, 7 de junio, a las 9 horas y eh, horario pacífico. Eso creo que es como a las 10 de la mañana, ahora en el Chile. Eh, sí, a las sí. 11. La 11. La 11. 11. A las 11. Sí. Maldición, lo dije. Ya. Sí. El número gracioso. Entonces. Bueno, mal so, menos mal que somos un, un stream cristiano, no, pero ah. no, no de esas cosas. Bueno, ¿qué se van a hablar de esas cosas? Al igual que el año pasado, bueno, esa es como la, la fecha dentro de lo que se marca el mes de Sonic... ...por el cumpleaños de la franquicia y todo el asunto... ¿Qué vamos a ver mañana? Sonic Origins... Eh, vamos a ver Sonic Prime... De lo que es la serie de Netflix que se anunció hace poco... Eh, algunos de los collabs que van a participar de la franquicia... Eh, ¿Qué más? Vamos a ver supuestamente más de Sonic Frontiers... ¿Cuál? Wow, eso también... ...es como eh, uno de los grandes lanzamientos que hubo esta semana... Finalmente tuvimos una, una mejor vista de lo que va a ser Sonic Frontier. La gente no estaba muy contenta, pero personalmente mm. yo creo que es muy temprano todavía. Yo estoy casi, pero con, con todo el juego así, ahí, conectadísimo, esperando <risa> a ver qué va a pasar eh, con, con ese juego. Yo sé que es el otro, el del Ring, que ha salido este mm. año. Sí, el, <risa> sí el, el, el, el, te, el tema es que yo, yo sé que están orgullosos del trabajo que están realizando. Pero era muy temprano para mostrar algo. Yo creo, que Va, hay, hay, yo creo que hay trailers malos y lo que decidieron hacer. porque mm. que no, no podí, hay, hay, hay, Yo creo que hay alguien ahí que estudió marketing de estar enojadísimo porque no podéis mostrar, mm. no mostrar un gameplay, no podéis mostrar una, una cinemática de, algo, de un juego... Y, y por lo que se dio mucha gente se dio mucha cuenta incluso desde el teaser que mostraron como el día antes de mostrar el el, el reveal, el trailer que estaban usando eh, herramientas de debug mm. y la gente podía ver los, lo, las, las herramientas en la pantalla o son congeladas en el aire, ¿cachai? porque las animaciones no están terminadas, es como es muy raro, o sea, yo igual a mí me gusta lo que vi, yo lo encontré muy peor, pero quiero pensar de que hay una versión más de lo que tienen ahí y prefiero apuntar a eso antes de decir, eh, no, esta web es mala y chao, volvimos de nuevo a Sonic Forces 2, ahora es personal sí en fin eh, es posible también que mañana podamos ver algo también sobre la tercera película porque ya andan dando vueltas algunos, algunos rumores y es que no leaks de qué es lo que va a pasar en la tercera entonces a mm. lo mejor podría pasar algo ahí en ese sentido y bueno siempre lo mismo el merchandising que puede estar disponible y cosas por el estilo mm. eh, bueno a las 11... <risa> de nuevo entonces, Mañana, entonces... puede meterse en la, al canal de YouTube de Sonic ahí obviamente hay un eh, hay un stream que ya está corriendo para que tengan la fecha más, más o menos la hora calculada a qué hora se va a transmitir no lo voy a repetir dos veces ahora <risa> ¿Cómo dijo? ¿Sabes lo... lo que sí volvió a pasar? Ah, sí. <risa> lo recuerdo. Ya. Es pues, como olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ¿Cómo olvidarlo? Tanks, famoso juego por haber incluido eh, en una de sus actualizaciones un tanque con chupaya y un tanque vestido de china. Eh, un juego popular entre la gente que aparentemente está metida en el... Eh, eh, eh, que está metida en los en el ejército de varios países eh, se hizo fama, hizo, hizo noticia un par de meses de atrás porque literalmente alguien liberó secretos militares en el juego para demostrarle a los, de, los desarrolladores del juego que lo estaban haciendo mal y fue como, wow no puedo creer que esto es la segunda vez que esto ha pasado bueno, esta es la tercera vez que pasa y alguien nuevamente filtra secretos militares en los foros del juego para demostrarle a los desarrolladores que tienen la razón muy bien esta vez, de, de, de, esta vez Eso sí es sobre Los detalles De una de las municiones Que se usa en los tanques Del ejército chino wow. Así que es como Wow, what? Que? Obviamente sí. tuvieron que salir Los desarrolladores de nuevo A decirle, por favor Agradecemos su interés y su pasión con respecto al juego, pero dejen de filtrar secretos militares nos va a cambiar la opinión de cómo se juega el juego gracias a eso le están haciendo un daño a sus países mm. ¿Te das cuenta? Mm. lo más entretenido es cómo tienen esos datos para poder publicarlo mira según lo que se sabe eso es básicamente parte de los manuales que te dan a ti cuando eres parte de como un como soldado o miembro de las fuerza de, de fuerzas armadas donde te salen todos los detalles técnicos y obviamente tú no querés que la gente que está interesada en esos datos se entere esos datos porque les da una ventaja táctica etcétera etcétera etcétera a pesar de que algunos soldados igual tampoco son tan secretos pero el punto es como vean, dice eso, eso, si eso, la gente quisiera que eso estuviera público lo pondrían en una red social claro y no es el punto En fin Como sí. alguien claramente mencionó en un comentario Al final no se trata Ni de pan, ni de banderas ni de, ni de países Ni de lealtades Es solamente sobre quién tiene razón en internet ¿Eh? Y la gente está dispuesta A traicionar a su propio gobierno Con tal de tener la razón en internet Así es Es verdad ah. Es verdad como diría en el ejército En el ejército chino Eso es verdad es, es, y acabamos de conseguir nuevamente perder probablemente otro sponsor. <risa> Pero perdimos, perdimos social points. Po. Perdimos, perdimos no, mi gratis. crédito. <risa> mi crédito social. Pues, ahí lo que no tenía crédito? Que no tenía? ¿Lo que no tenía, lo que tenía respaldo? Super Bomberman R. Oh. Online. Ah. ¿Te suena? Rated R. Sí. sí, me suena. Ya, Bomberman R, eh, juego que nace del Superman eh, es el Battle Royale de Bomberman, porque podéis jugar de a 64, 64 jugadores, inspirado en el Bomberman que salió para. que fue. Creo que fue como uno de los títulos de lanzamiento de la Nintendo Switch. Sí. Mm, más o menos dentro de los primeros juegos que se lanzaron con la Switch. Bueno. Después de 18 meses. El Battle Royale de Bomberman, que te se caracterizaba por tener muchas skins de Konami, de juegos de uh... Konami, se canceló. ¿Por qué? Tú te preguntarás, porque la gente literalmente no lo jugó. ¿Mm. Toma este eh, porque eh, salud por Bomberman R, que <ríe> lamentablemente, eh, según lo que cuentan los artículos. Eh, al lanzamiento, siendo un juego free to play, tenía 7000 jugadores. Y de ahí se mandó un pique, una caída terrible, que, donde el pique que conseguía jugadores en cualquier momento, a un juego donde jugáis en un... de, de, de, de 64 jugadores por partida, no, nunca superó de los 200, personas activas. O sea, mm. te explico, si hay... Para poder jugar una partida necesitáis 64 personas. Y hay 200 jugadores activos en todo momento en el juego. Son los mismos dos ahí? grupos de personas matándose una y otra vez. Y los otros 30 que están esperando ahí hasta que termine el juego. Mm. Sí. Terrible. Eh... O sea, yo creo que lo que más. El ruido más grande que hizo este juego fue que tuvo tres, tres seasons Pass donde habían prácticamente versiones de bomberman de muchos personajes característicos de konami como por ejemplo alucard eh, big boss estaba el conejo de celing hill eh, el pyramid sí. head quién más estaba como los fall guys estaba fall guys sí. Eh, sí. goemon eh, y así muchos otros la verdad no tuvo ningún impacto eso es la, así. la razón y bueno, lo único que sí es que Konami anunció de que la gente que tenía aún, eh, corren si sí comprar el juego puntos punto de Bomberman, tienen que gastarlos sí o sí lo antes ¿Sí? posible porque uh, ya están descontinuados poder comprarlos mm. Mm. Okay. en fin, eso un saludo Bomberman R será recordado <risa> <risa> De de Nosotros jugamos el juego y no, o sea, no era o sea, como la gran cosa tampoco. Yo creo que lo que mucha gente comentaba es que Bomberman en sí es un Battle Royale. Sí. Es sí. el Battle Royale. Sí, definitivamente. Ya jugarlo de A4 era caótico. Jugarlo en 364 solo hacía que las partidas duraran, sean eternas. Sí, sí, porque aparte, aparte como que se enfrentaban en, como en salitas. Y se iban descartando la salita a medida que se iban desocupando Entonces después lo iban como centrando, centrando, centrando O sea, ha, ha, hemos tenido otros juegos que también han explorado el tema del Battle Royale Como pac como Tetris, Tetris. Ahora sí, eh, En esos juegos el enfoque estaba es, es un juego multiplayer versus hmm. Pero todavía tú tienes control sobre lo que pasa contigo mismo Yo claro. creo que ni siquiera la misma mecánica de lo que pasó con el T399 y cosas así Podríamos tener un, un Battle Royale de de Bomberman, en el juego original, mm. el de NES quizá, pero de nuevo, no, no de la mano de Konami, no, mm. Konami, Konami lo pierde todo otra vez, mm. <risa> tal como le pasa <risa> en nuestra siguiente noticia también le pasó Blizzard. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh! Ya. Yeah. Esta vez no tiene nada que ver con, eh, por ejemplo, robarse la leche materna de tu compañero de trabajo, pero sí tiene mucho que ver con la recepción que tuvo Diablo Inmortal. Eh, oh. Creo que Pato o oh, Tenecan mencionaron en la pauta que ellos lo habían jugado, lo habían probado. Si no sí, me equivoco. Pato creo que lo jugó. Sí, yo lo, lo, sí, lo estuve jugando un rato. Yeah. Sí, pasa? Lo, he lo, he estado sigo. lo he estado jugando todos los días, es ya, decir, verdad. Pero, lentamente, así como si Pero lo, lo estoy jugando como no más de una hora. Porque <ríe> estoy más metido con Ni no Kuni Y porque mecánicamente el título. Eh, es muy diablo. Eh, sí, tiene muchas orient cosas orientadas al celular. Y sí se notan mucho los anuncios de. De, que, de compra este pack, compra esto para seguir avanzando, etcétera Ya, mira. Muy pay la, to win. O sea, en el fondo, lo que reporta. la Bueno, partamos por lo más importante. La recepción del juego ha sido. A pesar de que la gente dice que es un juego bueno, el problema es que cuando llegáis al endgame, que básicamente en un juego como este es la meta de llegar a empezar a como maximizar todo tu estado y conseguir los mejores armas y todas las cosas el paywall es probablemente el peor enemigo de un juego así y no podéis como caer en, una, en un loop donde le obligas a la gente a pagar para poder progresar y en este caso, en este juego en particular según reportes que hay de, diversa, de diversos sitios para poder conseguir que tu personaje vaya de 0 al, al máximo, al 100 con, lo mejor, con los mejores ítems, con todas las mejores stats te puede llegar a costar hasta 110 mil dólares Sí, el silencio lo dice todo mm. ¿Por qué? Porque lamentablemente, eh, mucho de, por ejemplo... Bueno, en este tipo de juegos existe la currency premium, que es como esta plata... Este dinero divertido que solamente puedes obtener en el juego... Si pagas por ese dinero, etcétera, como lo que pasa en Fortnite, como pasa en muchos otros MMO... Como pasa en Ninu Kuni... Uh -huh. eh, el problema es que no solamente, tienes, no solamente no puedes comprar este dinero divertido... Sino que aparte, este dinero divertido solamente te sale... En loot boxes Entonces Blizzard no solamente Logró hacer que dos mecánicas existan en el juego Sino que puso una mecánica de loot box O sea, de, de, de, de plata divertida Dentro de una loot box Y es como ¡Wow! Como, sí, como no aprendimos nada en el juego No, no aprendimos nada en... Mira Ahí considera de que Si bien muchos mucho tema de los lootbox era no, así si iban a ser cosas estéticas no, es tan así el no. tema y no. por lo mismo fue bañado en Bélgica y en Holanda instantáneamente sí sí de hecho creo que ahora mismo eh, no encontré no, las noticias solamente vi como comentario al respecto pero creo que se está se están llevando a cabo varios juicios sobre el tema de las lootbox en juego en esto, sí, porque, porque son prácticas que, que se aprovechan directamente de la gente que no tiene control sobre sus gastos. Mm. Y eso siempre ha sido el tema. Imagínate que si yo te estoy mencionando que tú tenés que llegar a gastar hasta 110 mil dólares para poder tener tu personaje a full. O en su efecto 100 años. O en su efecto 100 años. <risa> la verdad es que la gente de verdad a veces dice: Ah, ya, pero que son 5 dólares más. Ah, pero mm. que son 5 dólares más. ¿A qué son 100 dólares más? Chivo. Entonces, Chivo. Es, y ahí, y ahí que tenemos los niños idea. que se gastan más de mil dólares mensuales. Mamá, mira, no quiero que te enojes. Mm, pero que claro. te una ¿Cuánto, cuánto, costa, cuánto, cuánto, ¿Cuánto estás pagando por la casa actualmente? No, y así nace Ken de Street Fighter VI. <risa> sí, exactamente. En, Ken gastó todo su dinero. Sí. En, no no recupe, en lo, lo voy a recuperar en, en algo Yo, que se llama eh, Monitos. Uh, me compré Bonita un bonito claro. en, en eso recupero toda la plata. plata. Hmm. Seis meses después <ríe> peleo por comida. Claro. <ríe> Oye, no. Eh, igual otro de los puntos importantes que pasó con deable Mortal es que debido a todos estos problemas se convirtió en el tercer peor juego. O sea, el tercer juego peor evaluado en la historia de Blizzard. Superado uh -huh. única y exclusivamente por eh, Warcraft Reforged. Y, eh, si no me equivoco, eh, una expansión de of Warcraft. Que es el Burning Crusade ah. Classic. Ah, no, no, cacho, pero me imagino que alguien ahí de estar haciendo... ¡Wow! No, no podía ser tan malo. No podía uh -huh. ponerse peor. No, ¿No habéis mencionado algo así como el port de Switch de Overwatch o algo así? Sí, es que el port de Switch de Overwatch es lo... Lo único, lo único lo que le sigue en el ranking de weas malas de Blizzard Sigue el port de Switch Porque <ríe> el puntaje de Metacritic Que tiene en este momento eh, eh, Es 0.8 Y el port de Switch Tiene un 6.1 Mira Volvió a cargar Metacritic Porque en off lo estábamos revisando A ver si cargaba Y justamente Metacritic no estaba eh, Funcionando para, renderizando bien la página, como que faltaba algunos CSS, pero ahora sí cargó y claro, eh, según el, para la versión iOS, tiene una evaluación de Metascore de 79 pero a nivel de usuario 0.7 recordatorio de que lo, lo, las, las críticas de reviewers y de críticos sitio a veces no son un buen reflejo de un juego y tampoco las críticas de los usuarios porque entendemos que Warcraft Reforged tuvo tu review bombing feo, y de eso nunca se pudo recuperar. Hubo mm. una, una, como una, y Metacritic nunca mete mano para frenar esas cosas. Entonces, hay, hay un bias bastante grande en eso. Lo cual no creo que sea el caso, porque acá nadie organizó a nadie para ir a hacerle review bombing al juego. Es como que la gente no. realmente lo encontró horrible. Mm. Mm. Sí. Y obviamente <ríe> tampoco ayudó que el director del juego sugirió de que toda esta negatividad eh, está inspirada única y exclusivamente por una desinformación está en sus mentes Sí, esto nunca <ríe> pasó fake news fake ya. news oye y la versión ya, en pc ya. todavía no sale porque no tiene la cantidad de versiones necesarias pero por ejemplo destructoid le puso 60 y la otra página le puso 50 y esa la opción es crítica Así que... No hay mucha esperanza para wow. todo. Mira, dice la Uy, gente la que... Cuestión. Mira, dijeron... Decían... Bueno, se anunció que cuando este juego iba a salir... Que no iba a ser p 2 win como dijo el pato... Iba a ser solamente cosmético... Y a que ser solamente la plata... Solamente se quería jugar... O sea, solamente si se quería agregar alguna cosa... Pero directamente acá, por ejemplo... En un artículo de Forbes... Explican que... El problema es lo siguiente... Estáis jugando a través de un dungeon... Para abrir una lootbox Que tú mm. compraste Y una vez que llegáis al nivel 50 La única forma que tenéis para progresar es, gastar, es empezando a meter plata Meter plata sí. Porque esa plata esa, Esos ítems especiales solamente te aparecen En esas lootbox mm. Y para abrir esa, esa caja Tenés que abrir otras lootbox lo, lo cual se entiende wow, Cuando pa. son cosas para juegos móviles pero uno no lo esperaría de que este bicho Blizzard lo, lo hiciera pero lo hizo mm. no, sí. si el futuro son los juegos móviles <risa> tenéis que meterle lootbox con eso estáis listos es pues juego ever sí. yo creo que a, a, a la larga vamos a esperar a lo que saquen los juicios para que se tome alguna medida al respecto en fin, oye, para terminar yo creo que he tirado puras noticias pencas algo de eso pero he tirado <risa> Yo, eso, no, yo ¿me, se estoy la yo. me estoy construyendo la fama horrible ¿eh? derechamente pero <risa> F, alguien tiene que tomar, tomar la caída y yo estoy dispuesto a ser esa persona, ah no, me quedan igual, <risa> todo ya, pues, ya le voy a decir lo va a ser próximo y voy a pedirle acá, ayuda tengo una experta en lingüística que me va a ayudar con <risa> ah, yo sé comentario. que en el oh. <risa> no NFT. No, no, el necesito pedirte tu, tu comentario dentro de esta noticia le voy a leer el titular tal como corresponde. Tal como está escrito en la pauta. Dice: Francia banea el uso de palabras gamer de origen inglés. Uh -huh. mm. Pero yo te digo: cuando yo digo palabras gamer, me refiero, por ejemplo, Cloud Gaming, Esports, manco manco. manco, manco. Manco. Manco. No, manco. Bueno, manco no. Pues, <risa> que esta noticia no tiene ni un sentido. Pero mira, ¿cuál es la razón de esto? Es que Francia, a cierto tiempo, lanza en un interés de mantener la pureza del lenguaje, banea palabras de origen de anglicismo. ¿Esa es la palabra, creo? Sí, anglicismo. Sí. Porque los franceses han tenido una larga y muy nutrida historia de odio hacia todo lo que es los ingleses. Y esto obviamente va de la mano con el hecho de que quieren mantener como su propia identidad cultural y eso se hace bañando palabras. Que no solamente están relacionadas al mundo gamer, pero obviamente, como el mundo gamer tiene muchas palabras de origen en inglés, obviamente ya no podéis decir eh, Cloud Gaming, sino que tenéis que decir le jugué la Cloudé. <risa> obviamente, esto no se aplica a los usuarios en general, porque no va a haber ni ninguna persona de la policía francesa del lenguaje a decir, wow, quiero empezar a jugar mi, mi carrera de eSport para preso. no, no funciona así. te va a un lumazo en la lengua sí, <risa> le lumazo no, le lumacé le lumazo, en la Vea, sí. sí. <risa> no, pero mira, ahora sí mira, tengo acá una experta en lingüista que va a explicarnos por qué esto es completamente estúpido Sí, Por favor. Tengo que acercarme el micrófono. Yeah, ah, pero que no estoy escuchando los chiquitos. El <risa> lenguaje le pertenece a la comunidad a la que él lo habla. Entonces es muy ridículo que quieran banear palabras, siendo que las que eh, quienes las pronuncian y las usan son un grupo que eh, no es la policía del lenguaje, vos, no es el gobierno quienes sí. están tratando de banear esas palabras. Los que las usan son eh, los jugadores y los jugadores van a seguir diciendo esport y no van a decir le manqué le manqué, <risa> <¿chai>? además el <risa> lenguaje tiende a la economía entonces tratar de reemplazar una palabra que ya existe y que es fácil de usar y que es útil con una palabra más complicada e inútil es un fracaso rotundo eso, eso gracias, me parece gracias gracias por tu aporte sí Claro. Justamente estoy viendo un poco más de la noticia. Eh, claro, por ejemplo, para ProGamer pasaría a ser You Professional You Professionel. Yo de juegos. Sí. Y streamer pasaría ¿No sé a ser, no? ser You yo Anima Dure Direct. Mi frase es horrendo, pero sé que... No, no el mío no es que... pésimo. Yeah. <risa> Es que pero, pero sería ser, animador ser... de juegos en directo Y es como ya pro gamer, se parece ser jugador profesional Etcétera Y es como Sí es que Por ejemplo eh, solo, solo piensa como ver. cuando tratan de hacer exactamente Lo mismo en el español Y mira que tan bien ha funcionado Oh sí Sí Le marketing Muy raro Imagínate cuando la gente trata de decir, trata de decir la versión en español de cuando, cuando, por ejemplo, el clásico así como en los, en lo, en los, matinales, como que no entienden qué tienen que decir y por eso lo traducen. Entonces se dice, ah, está transmitiendo en Twitch. Es como, está streameando. No, está transmitiendo en Twitch. Mm. No. Claro. Ah, oh, es que es elección de cada uno. Sí, porque Igual. cuando ah, mira, que... Sí, fr Francia quiere hacer lo correcto cuando todos sabemos de que se hablan de los Nintendo, los Ubers. <ríe> Aquí a a, a hablamos las cosas como llegan, nada más. Ejemplo clásico, el ordenador. El, el, el ordenador. ordenador. Claro. Sí. claro. El computador personal, no, no. móvil. Le movilé. Le movilé. El sí. teléfono portátil. Cuando aquí Bien. es el smartphone. O sea, mucha, ¿Te muchas te veces, te lo, igual hay formas de, de ¿Te decir te te en te español y algunas de los cosas. Y estamos volviendo. Pe... Ustedes afunados, cabros. Así que nada, unado, cabrón, yo le digo que paremos con sí, ese no. no? es Le paremos. Bueno. Ah. Mira, le Pasamos a la siguiente noticia. Sí. Le chanté, oh. le abrumé. Oh. Le chanté, le pateé, pero le metí. Oh, Uy, no quería que <ríe> este le chanté, pero le <ríe> <ríe> oh. <ríe> Acá de baño. Ni... Perdón, mi francés. Perdón, mi francés. <risas> ya, ya, ya. Sigamos, sigamos, sigamos. No, que hay que salir yeah, de esto. Hay que, que, que remar. Ya, yeah, hay que remar para adelante. Cambiamos de noticia. Ya, alguno de los dos lanzamientos de que tengo yo para esta semana aquí fue uno: eh, un plugin de Blender que les permitía jugar con Mario en cualquier modelo 3D del, del Coablal. También hablamos acá en eh, la, el 4 de Fuerza. Eh, que era un plugin donde básicamente tú podías cargar un Mario, un Mario que jugara en tu modelo sí. 3D con, con control y todo podías saltar y hacer todos los movimientos del Mario 64, era muy bacán la persona que estaba desarrollando eso eventualmente dijo, oye, ¿sabes qué? me di cuenta que esto podría ser parte de un emulador ¿y qué hizo? lo hizo parte de un emulador lo que eh, significó que básicamente ahora hay varios juegos, no, no todos pero varios juegos donde esto funciona entregando eh, soporte nativo para, por ejemplo, widescreen 60 fps y ray tracing. Wow, wow. O sea, juegos como, por ejemplo, el eh, Ocarina of Time y juegos como, por ejemplo, el Paper Mario tienen ahora eh, sombras reales, iluminación real y eh, texturas mm. de alta calidad. El Kirby de 64, que se muestra como en el, en el video acá de Twitter, se ve maravilloso. Ese de juego de por sí se veía hermoso en Switch y mostraron mm. también, por ejemplo, el Goemon 64, que también es un juego que eh, se ve muy bonito de por sí en la consola, pero ahora que ya no se ve borroso se ve aún más bonito. <risa> eh, igual él anuncia dentro de este desarrollo que esto todavía no tiene una fecha de lanzamiento porque está en desarrollo y él va a tener una lista de proyectos que, o sea, de juegos que van a ser compatibles para este plugin. ¿Te das cuenta? Porque lamentablemente es un poco inhumano tratar de esperar de que todos los juegos sean compatibles. Porque hay juegos que, por ejemplo, claro. como lo que mencionamos la otra vez, ¿cachai? Lo que pasa con la diferencia entre los PAL y el NCC, que Hay juegos cuyo frame rate, es, eh, lo, cuyo gameplay está atado al frame rate al cual eh, corren. Claro. Por ende, provoca todo tipo de problemas. Tengo una duda. Y, eh, una, una, una consulta. Eh, ¿Nintendo no te puede demandar por hacer un emulador o sí? No por no. hacer un emulador y no por emular juegos porque legalmente si tú estás emulando es porque tienes el, el juego original, mm. la versión física sí. Wink mm. No así los juegos que No es, así los juegos Si tú los redistribuyes y aparte tú cobras dinero por eso que acuérdate que eso es lo que pasó hace unos meses atrás con un tipo que tenía sí. un hosting de ROMs ¿cachai? cobraba a la gente una, una suscripción para bajarlo más rápido Nintendo dijo pa, no no en este caso no ay, obviamente ay. porque esto es solamente te están dando el software o la un plugin para poder eh, renderizar estos juegos con mejor calidad mm. claro. pero no hay una distribución de juegos no hay una distribución de mm. software de por ejemplo ROMs en este caso por ejemplo la te las tenés que conseguir por tu cuenta, ¿y dónde? no me pregunto a mí porque yo no sé, yo soy una persona cristiana que respeta las leyes y ahora los desarrolladores como Nintendo, yo defiendo a la corporación no te metas con mi corporación <ríe> millonaria y me pongo la, la fedora en fin, la otra la otra noticia de que tenía y el otro el no sé si el lanzamiento, pero igual es importante mencionarlo casi como un PSA eh, varios de los mods más populares de Garry's Mod. Este juego bastante popular que es The Source. Y que mucha gente usa hasta el día de hoy. Fueron hackeados. En realidad fue hackeada la, la, cuenta, que, eh, la cuenta de Steam. Que lo, que lo había publicado en, el, en la workshop de Steam. Y eh, reemplazó todo el contenido de estos mods. Por un screamer. Y por eh, esta famosa... Eh, imagen que se llama Guatze Ahora yo no les voy a decir cómo. Ah, yeah. no, no, no lo vamos a mostrar. No lo hagan, no lo, lo muestren, pero no lo hagan. Si, si lo no buscan, que, que sea bajo su responsabilidad. No, no lo hagan, no lo busquen. Sí. Por favor, Igual no se no puede hacer troma. el gestito técnico, ¿no? No. no. Y así me retaba, me ordinario a mí Pero es que esto es técnico nomás. Funciona a nivel de subconsciente. Sí. Inserta aquí de imagen de abriendo una dona. Así. Así. Eso no eso, es mejor Le acabo de arruinar el gesto ah, yeah. del Telegram todo el resto de su vida, ¿cachai? Mira, por suerte, sí. por suerte sí. estaba mostrando imágenes cuando el Telegan hizo el gesto, así que no salió. Yeah, muy bien, no lo hagas de nuevo, que tengan, por favor Ahora, yeah. es interesante que, por ejemplo Si tú te metías en los foros de Steam y Hay hilos Hilos de gente diciendo ¡Wow! ¿Qué mierda pasó? Me metí a este mod De, de, de, de, de God's Mod Y me recibieron con porno gay Sí, eh, se va por ese lado no. sí. Eh, sí Y que, eh, es interesante bueno. Que también mostraron cómo están Los fuentes actuales de ese mod Bastante mm. Sí, ya, en, el en el cual ya. indica justamente de que en los comentarios dice eh, pudrete Steam todas las variables son púdrete material pudrete etc en fin en fin. Pato por favor libéranos de este, este, <risa> este sufrimiento <risa> mira por suerte no, no viene tan cargado hoy día sabiendo de que íbamos a comentar lo de Play eh, ya lo uh -huh. voy a salvar con algo Pokémon mostró un nuevo trailer de eh, Violeta y Scarlet o sea, eh, sí. o sea, <risa> en el cual eh, Ay, no. tenemos más detalles de un poco más de detalles de los Pokémon que se pueden encontrar, las modalidades y los profesores que ahora van a ser dos comparados con ediciones anteriores: de sí. y eh, Shakira, claro, <risa> técnicamente. <risa> Eh, y aparte mostrar los Pokémon legendarios, Mostraron un poco más de detalle al respecto. Y que aparte va eh, a ser colaborativo este juego. ¿Colaborativo? Ah, sí. Ah, porque tienen como... Ah, ya dijo sí. ¿con quién lo van a hacer? Dijo, no, ah, que podéis jugar con gente. puedes jugar con gente. Creo que hasta cuatro jugadores van a estar jugando en la misma partida simultáneamente. Y no solamente con, con las opciones algunos... de los raids, etcétera, sino que en conjunto. Bastante, bastante interesante para, para la gente que juega las franquicias de Pokémon al respecto y que puedan interactuar en el mismo juego. Sí, algunos datos curiosos ¿Le, le, les doy. Dale. Dale. Les tiro los tips. Siguen obviamente con la, con la iniciativa de usar nombres como españolizados. Así que salió un, por, salió un cerdito que se llama Lechonk, como Lechón. Uh -huh. Que muy bacán, me gustó mucho ese Pokémon. Eh, otro dato curioso es que obviamente se dio a entender que los dos juegos van a estar separados por temática. Uno va a ser el futuro y uno va a ser el pasado. Por eso el profesor tiene como un traje re futurista. Y la profesora tiene como este traje como medio de la, de la prehistoria. Los, sí, los legendarios lo reflejan también. Mm. <risa> Street Fighter 6. Sí. Eh, va a haber Oxo <risa> por lo que vi. Va a estar el 8. Sí. <risa> el 8. Eh, qué, claro. Los legendarios también dan cuenta de lo mismo. El legendario del, del, del juego del futuro es como que es como una nave y el otro es como un dinosaurio. Y datos sobre la música, la música del trailer la hizo en su mayoría Toby Fox, eh, que es el compositor del Undertale. Ya había trabajado anteriormente en el Warden Shield haciendo un tema, que era el de la torre de batalla. Eh, y ahora parece que le dieron, no sé cómo... Vos dale, y hizo que bastante que se más se música a en, el juego, en el juego. Sí, y la música de la cinemática del trailer, que de la parte de los legendarios, la hizo Yugo Komiyama que es la, la compositora de gran parte del Monster Hunter. Y oh. los últimos Monster Hunter. Así que esos son los datos de lo de Pokémon. Buenos hey, datos. Le, Oye, les, y... gustaron los, ¿Les gustaron los diseños que se vieron? Mostraron, ¿Mostraron el Pikachu de esta temporada? Sí, yo, en, bien, yo, yo vi los diseños 8. de las motos. De los <risa> legendarios. Miro, a mí, los legendarios wey, son avatares de BR-Chat, no me podéis decir. <risa> <risa> que empiezan a hablar para hacer roleplay. Oh, sí. O hablar de política. <risa> va, va, vamos por ahí. Bueno, ¿cuál, cuál ¿se ven medio Monster Hunter los legendarios también? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál de los dos profesores vota rechazo y cuál de los dos vota a prueba? <risa> y es, una, es una buena a, a, a, Abro hilo. Eso? hilo. Y, eso lo va, y eso te lo dice uno de los legendarios, pero sí. te habla por berretar, <risa> te en la cabeza uh. no. Oye, eh, una noticia que salió durante esta conferencia es que Yunichi Matsuda dejó su puesto. y sí. para embarcarse mm. a nuevos proyectos. Sí, y luego por nuevos proyectos se refiere a. ya los vimos. Sí. sí, las Bahamas, mm. Hawái, esos el son el los Alberto. proyectos. ¿Te sí. Sí. <risa> Así que ahí, más al respecto, vamos a ver a futuro del proyecto que vaya a estar a más, más Pero igual es interesante cómo va a quedar ahora la franquicia. Creo mm. que eso sería. Y de esta forma igual ahí la, estaba leyendo comentarios de Pokédex que indicaban de que ya no estaba teniendo tanta relevancia dentro de la franquicia de Pokémon lo que estaba haciendo Masuda. O sea, estaba como más administrativo finalmente. Ah, ya. Llegaba, venía a cobrar nomás. Sí, <ríe> <risa> claro. <risa> bueno, y hablando del tiempo libre, eh, Modern logra ocupar la Power Glove en la Nintendo Switch. ¡Oh, es tan mala. Mm. <risas> Sí, ahí recordemos el mítico guante que ha salido en, inclusive en película y que ha sido uno de los iconos de la generación de los 80. Sí. Eh, a Lo cual uno de los eh, desarrolladores dijo ¿Por qué no podemos adaptar esto en un Mario Kart? Aprovechando justamente que el Mario Kart que salió de como juguete se puede controlar mm. eh, a través de la Switch. Es eh, que hizo que adaptara la, la Power Glove para que se pudiera emular el control y por lo mismo pudiera controlar el autito a través del, de la mano. Mmm, qué chulo. Sí. Ahí puso un video en el cual mostraba cómo estaba el, eh, el control y puede verse los gestos, puso un video paralelo mostrando cómo se... Eh, que sí, estaba eh, corriendo el, el autito. Así que... Eh, Mm. Una forma interesante de utilizar Bien. este dispositivo Bacán Y dado que esa era todas las noticia que tenía Es que ahora sí les puedo mm. mencionar De que eh, Playstation eh, se puso en contacto con nosotros Porque eh, está en campaña del Days of Play Que está entre el 25 de mayo y el 8 de junio Quedan pocos días, ahí lo pueden aprovechar Sí, quedan dos días de hecho Sí que lo cual, hay varios descuentos para la plataforma, así que aprovechenlos. Y nos pasó algunos regalitos. Entre eso, un chanchito de ahorro, indicando todo lo que se puede ahorrar. <risa> <risa> hay descuentos varios en PlayStation Hits, Uncharted, del Ratchet Clank, que están en un 50%, 40%, etc. Y eh, lo otro que nos pasó, y que ya, ya lo hablamos por interno... Es un control. ¡Oh, yeah, yeah. Sí. Mira tu A. ¿eh? ¿Sí? Bastante bonito. Ju y justo es azul. Mira sí. tu ¿eh? A. Ah. <risa> sí. Así que agradecemos a PlayStation por el contacto. Eh, la noticia sobre todos los juegos que están con descuento se encuentra disponible en el sitio. Para que lo puedan visitar. Hoy me voy a meter a Tokio. Sí. Así que ahí revisen a ver cuál es, si les interesa, porque estos descuentos están hasta el miércoles. Sí. Había una noticia también que. Me creo, interesa. No sé, si la, no sé si la vieron, que. Tony sí. bueno, igual mencionó de que la PS5 ha vendido como más de 20 millones de unidades ya. Mm. Y planean aumentar la producción para poder aumentar, eh, para poder alcanzar las demandas, porque igual la demanda por la consola aún sigue siendo muy alta. Sí, voy oye si lo están vendiendo mm. un millón de pesos todavía es como ya pues para oye pero yo vi yo vi en Cyber en, en los descuentos que hubieron hace poco por Cyber Monday creo que o sea, eh, sí, sí, en Cyber Week habían, habían descuentos de como Play 5 a 700 lucas 600 lucas mm. lo cual es precio de ¿Ya? mercado precio retail precio normal de mercado. <risa> es un, no, no es como esa otra tienda que dijo juegos de Switch a 60 lucas claro <risa> Uf. Uf. No podemos decir quién es. ¿eh? No, no, no. Ya quién es. no. <risa> y tampoco nos podemos decir Sabemos. Así que, ah, ya. Jinx. Eh. Así que, con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos vieron. ¿Qué, qué, a ver, ¿qué pasa por internet? ¿Mm? Oh, oh, oh. ¿Mm? Ah, ah, sí, mucho ah, ah, pasó. Ah, es que está en, está en diferido porque está, está todavía medio lagueado la transmisión Lamentamos los, los problemas de, de conectividad pero este episodio va a estar íntegro subido en nuestro canal de YouTube nos pueden visitar eh, en las redes sociales como Pagua.cl o Pagua.cl nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram en YouTube y en Twitch esperamos la próxima semana a tener mejor conectividad Justamente porque esta semana se viene cargadito de cosas. Así que vamos sí, a estar Diana, ahí no comentando. Sí. Ahí vamos Desde a estar. hasta el domingo y todos los días Sí. Vamos a tratar de eh, ver si es que nos podemos coordinar para nuestro stream. Posiblemente el de Microsoft. Y ahí saquemos algunos detalles. Pero todo lo de lo demás vamos a hablarlo la próxima semana. Yo creo que ahí vamos a tener que juntar un poquito antes para abarcar todo y vamos a tratar de resumir lo más posible sí. son Por muchas este, las cosas que se van a ver ¿Sí? sí Por último una reacción Con una, la una la hora hora. sola, ahí vamos a ver y vamos a sí. estar anunciándolo pero de todas formas la próxima semana vamos a estar eh, resumiendo todo lo que fue esta semanita <coughs> que va a estar sumamente cargada de anuncios ¿Mm? Y recuerden visitar nuestro sitio www.pagua.cl Donde también vamos a estar colocando Algunos de los comunicados Que nos lleguen al respecto Y vamos a estar anunciando más cositas Y no solamente pueden encontrar Noticias de videojuegos, sino que también de cine, televisión Mucho más, y pueden encontrar también reseñas Chicos, sus redes Arroba técnica en todos lados Arroba en todos lados Y con esto los dejamos Nos estamos viendo la próxima semana Chau chau no, no hagáis DAP, pero si ya tenéis como 40 años, ya no hay DAP. ¿Por sí no para... Tenéis que ser para los dos lados por no. último. ¿verdad? ¿El Spooky